Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Os saludamos desde la Academia Estatas Andalucía Road Show. Eh, lo primero dejarme que salude a nuestras 32 aspirantes que nos acompañan esta tarde en este encuentro y también daros las gracias a todos por acompañarnos. Eh, tengo muy buenas noticias, esta no va a ser la única sesión en abierto que vayamos a hacer desde Startas Andalucía Road Show una iniciativa como sabéis que está impulsada por la Consejería de Transformación Económica y las Cámaras Andalucía sino que vamos a contar con sesiones complementarias a esta academia en las que os vamos a invitar a participar a, a todos vosotros eh, me gustaría que mi compañera pusiera en, en directo también ahora en pantalla eh, la, las personas que durante un mes y todos los miércoles a las 18.30 hoy nos hemos adelantado un poquito pero las próximas sesiones serán así, miércoles a las 18 30, vamos a contar con este plantel de, de expertos y profesionales del ecosistema eh, nacional e internacional de emprendimiento. Eh, el primero que vamos a tener el gusto de, de, de disfrutar hoy va a ser Alberto Tornero, eh, pero como veréis también tenemos a, a Javier González, tenemos a Samuel Gil, a mariano a Martino y a Rosa Jiménez Cano. Estamos hablando de personas que están de la talla de Microsoft. También tenemos agentes de, de capital riesgo de JME Ventures. Tenemos a, a corresponsales en Miami de, del canal del español. Y tenemos, por supuesto, agentes de, también de, de Acciona. Eh, como veréis, son figuras de primer nivel con los que vamos a poder. Eh, Complementar esta formación en nuestras startups que están en nuestra en nuestra academia, pero también, eh, pues bueno, eh, ya son invitados del Startup Andalucía Road Show, que además um, nos depararán sorpresas durante estos días, porque bueno, han, se han presentado ya como muy interesados en conocer a las 32 startups y, y seguro, seguro que de esto sacaron. Eh, buenas miras. Eh, sin ir más lejos, hoy vamos a presentar a nuestro primer invitado, doy la bienvenida a Alberto Tornero. Muy buenas tardes Alberto. Buenas tardes Susana, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación y eres el que abre el cartel, ya has visto qué buenos compañeros tienes, no descartamos que se sumen más, pero por ahora tienes a unos buenos compañeros de viaje y estoy convencida de que nuestras estatas van a, a sacar muchísimo provecho de, de estos encuentros. Creo que todo el mundo conocéis a Alberto, pero bueno, voy a decir que lleva más de 10 años trabajando junto a empresas, ayudándoles a, a crecer y a escalar. Saben mucho de este tema que nos ocupa aquí en estas sesiones de, de la academia. Él es eh, director de, de, de Empresas de Alto Potencial en PricewaterhouseCoopers, España. Y, y bueno, lo primero que es una pregunta obligada. Eh, vas a conocer ahora a las 32 startups que a lo mejor todavía no las conoces, pero bueno, lo primero que te voy a preguntar es, ¿qué te ha parecido nuestro programa Estatas Andalucía Rap Show? Muchas gracias, Susana. ¿Qué te voy a decir? Pues me, me lo contó... ¿Sí, ¿qué me vas a decir? Hay que Sí, vamos, me decir, lo primero que tengo que decir es que, claramente, la próxima vez os tengo que enviar una foto un poco más actualizada, porque, porque no sé si es el mismo, el que salía en la foto, que, que el que está hablando, el que me lo pensado, que pensado que le hemos tenido que sustituir, pero, pero bueno... Yo lo he hablado muchas veces con, con, con, con vosotros o con, o con Juan Jesús en, en muchos sitios, la, la importancia del concepto del scale up. ¿no? Gracias a Dios, esto es un punto que cada vez está más, es más, más relevante porque, porque al final mueve la aguja. O sea, quiero decir, el, el, el, el momento del emprendimiento es, es fantástico y ha cambiado y yo, bueno, luego compartiremos reflexiones. Creo que ha cambiado, ha, ha generado un impacto en el empresariado, en el nuevo empresariado. O sea, creo que es un... Y, de hecho, probablemente el, el, las empresas que están aquí lo verán, ¿no? O sea, ya no es el self-made man, el que se hace a sí mismo, el que, sino es gente de perfiles eh, de, que vienen de banca, que vienen de grandes empresas, con masters y demás. Pero, al final, nosotros tenemos un drama que es el tamaño de las empresas, ¿no? Es un drama. Mm. Yo creo que, es ese, que, que cuando viene una crisis, el problema, uno de los problemas fundamentales es el tamaño, ¿no? Es la capacidad. Entonces, desde hace mucho ya venimos con el concepto, de hecho, por eso nuestra empresa se llama, nuestra área se llama Empresas de Alto Potencial, y así que encantado, y de verdad, muy agradecido a que me, me invitéis el primero, o sea, lo bueno es que de aquí solo podéis ir para arriba, entonces, eh, pues, pues de verdad que muy, muy agradecido, de verdad. No, agradecidos estamos a ti, y además nos encanta el título de, de tu charla, porque suena a que nos vas a contar todo aquello, que lo bueno, lo malo, ¿no? de tu experiencia, que será mucha de... <risa> de todos esos obstáculos y todos esos trampolines que existen en esta, en esta escalada ¿no? que están emprendiendo nuestras nuestra startups. Sin más, te cedo la palabra y, y para cuando tú lo consideres oportuno, eh, abrimos coloquio con, con nuestras startups. Yo solo quería hacer una puntualización, no por el, no por el bio, sino por, por... Y es que desde hace cuatro años eh, yo compagino la, la dirección del área de empresas de alto potencial con la dirección general de un grupo empresarial en Madrid, pequeño, eh, pues éramos 50, una cosa así, o sea que desde hace cuatro años, por cuestiones que no vienen al caso, eh, pues me está tocando ser empresario. Probablemente podía haber elegido otros cuatro años, porque, porque vamos, como eh, lo de probar a hacer un ERTE, o lo de tener que... Así que nada, simplemente deciros que, que, que, bueno, que también trataré de compartir con vosotros no solo la experiencia de los últimos 10, más bien 12 años, pero bueno, vamos a quitarnos años, eh, y luego también compartir con vosotros, me interesa muchísimo, pues las experiencias que, estamos, que yo también estoy teniendo, es cierto que, que esta segunda, esta faceta mía en la que estoy ahora junto con la dirección del área de Price, es más de transformación de una empresa y de lanzamiento de alguna startup y demás, pero, pero bueno, simplemente, es Susana, un poco por, por, por cortar también, el, eh, y poco más, yo... Mi, mi, mi intención más que nada es generar puntos para, para que compartamos. O sea, creo que el plantel que tenéis aquí, ser 32, pues es interesantísimo. Creo que el contacto es eh, lo más interesante porque uno comparte. Y mi idea es lanzar puntos. De, de, de hecho, ni tengo presentación ni nada parecido. Sobre todo que podáis cogerlos o que podáis utilizarlos para vuestras intervenciones o, o participación o demás. Y deciros que lo que yo voy a decir, el 90% lo sabéis y el otro 10%, pues a lo mejor lo podéis haber sabido. O sea, mi idea no es transmitir conocimientos, simplemente es transmitir experiencia de las 500 o 600 empresas que hemos visto y de los 80 o 90 clientes que tenemos. Muy brevemente, sobre todo para ubicar, porque tampoco es súper intuitivo, qué es el área de empresas de alto potencial de Price y qué hacemos. El área de empresas de alto potencial de Price es el área encargada dentro de Price de comercialmente de, los, de las empresas en España que van de 0 a 120 millones de euros de facturación. Como os podéis imaginar, es un segmento muy grande y eso está distribuido pues, con una campana entre, entre los 3 y los 20, 25 millones es la campana, pero tenemos en los dos lados. ¿no? ¿Y, ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente nosotros, es, una, es, una, es un área de negocio, quiero decir, no tiene nada que ver ni con RSC, ni con Inés. pues nosotros no lo llevamos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, sobre todo para que lo sepáis? Eh, bueno, nosotros desde el principio identificamos, mucho antes de que yo eh, tuviese la experiencia también ahora de, de empresario, eh, creímos que lo que había que ayudar no era el tema de los servicios, ya os diremos, sino el encaje debía ser, por lo que tendríamos que servir, es servir al empresario. ¿Por qué? Pues porque identificamos tres elementos que no sé si os sentiréis muy identificados o no que a mi juicio son lo que articula, o los, más, los que articulan a todos los empresarios, porque luego hay hombres, mujeres, 40 años, 20, 15, lo que sean, más formación, menos formación. Pero yo, a base de, de ya os digo, esto suena ahora sí parece que cuando empezamos no teníamos ni idea, estuvimos a punto de dejarlo, o sea, que esto suena así, ocho años después. Pero vimos que había tres elementos que podían caracterizar a todos los empresarios, o, o, o caracterizar, en general, a un líder... Y en especial a los empresarios. El primero es una, una cierta percepción de soledad, una cierta percepción de, de que al final no tengo nadie arriba y aunque tenga un equipo no tengo pares. O sea, no, es difícil compartir esa soledad. El, el, el segundo es una cierta necesidad de estar siempre alerta. No lo llamaré desconfianza, pero, pero también se le puede llamar. Es decir, el, eh, pues bueno, pues porque tienes que estar pendiente, porque... porque quien se arrima, pues tienes que ver que merezca la pena invertir el tiempo con él, que veas qué intereses tiene y tú, enfocalizado en tu empresa. Y el tercero es la incertidumbre, ¿no? el, el que aunque seamos aunque seas un fantástico empresario o una fantástica empresaria, pues no sabes qué te va a pasar. ¿no? Y eso es un animal muy distinto de un directivo, que por eso para nosotros fue muy importante y a mí me costó. O sea, en la firma esa evolución también supuso una transformación para nosotros, ¿no? Que ha sido muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo primero que hacemos es sentarnos con el empresario y dedicarle un par de horas, una hora y media o una hora, y escucharle. Ahí generalmente nunca hay una venta de servicio, nada parece. Le escuchamos para enterarnos qué es, cómo es él o ella, qué hace, de qué, y qué piensa él de su empresa y demás. Ahí tenemos, hemos generado una pequeña matriz para enterarnos nosotros que ahora os contaré un poco, pero la idea es, y luego si fruto de los ocho años o las en empresas que hemos visto le podamos dar algún tip, pues se lo damos. ¿Por qué? Porque los tipos de empresas, por lo menos en la experiencia que tenemos, que crecen, no, generalmente lo que menos son. son eh, están segmentadas por industrias, tienen otras segmentaciones, ¿no? Pues si lo que estás buscando es, es generar un estándar en el mercado. Si lo que estás buscando es. es Quedarte con las migajas de los grandes. Si lo que estás buscando es ser first cam, si lo que estás buscando, lo que Dios quiera que sea. ¿no? Pero bueno, ahí nosotros hablamos con ellos. Lo segundo que hacemos es, si vemos que hay cierta química, porque ¿qué es una empresa de alto potencial para nosotros? Es una empresa que crece rápido, que tiene personas físicas detrás, que quiere seguir creciendo rápido y que piensa que alguien como Price pues puede tener algún sentido. ¿Vale? O sea, veis, como veis, nada de números, ni porcentajes, ni márgenes, no, es mucho más, eh, o sea, uno a uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero nos sentamos con ellos, después, si vemos que hay cierta química, si nos hemos interesado, si la empresa, eso no sé cómo, no sabría cómo decir que hay química o no, pues lo que hacemos es ver si les podemos echar una mano de la forma en la que fuera, sobre todo, generalmente, una forma es poniendo en contacto con gente pues por ejemplo si tú necesitas un eh, tienes un punto pues yo hablo con, con Juan Jesús y os digo oye ponte en contacto con él o bueno que le pongo en contacto con alguien o ¿no? con telefónica o con eh, Enisa o con quien fuera vale también for free no Entonces la cuestión es dónde, <ríe> dónde cobramos cómo nos ganamos cómo nos ganamos el sustento no pues el sustento lo nos ganamos de la siguiente forma una vez que hemos conocido a la empresa Identificamos posibles servicios, posibles necesidades que puedan tener y solo les hacemos propuestas en aquellas en las que tenga sentido que se gasten el dinero con una firma del estilo de PW. Obviamente yo te diré que me gustaría que lo hagas conmigo, pero tú sabrás. Ni siquiera tenemos exclusividades, nada. Es decir, oye, a lo mejor constituirte una sociedad pues no es de lo que te podemos añadir más valor, o sí, pero... Pero, en cambio, proteger una propiedad intelectual, sí. De, de, de todos tipos de servicios, ¿eh? Auditoría, consultoría, operaciones y, y, y, y legal y fiscal. O, por ejemplo, hacerte una auditoría, o, por ejemplo, eh, un tema de ético o, por ejemplo, lo que sea, ¿vale? Y solo te ofreceremos, solo te diremos, aquí si sí deberías invertir, ¿vale? Hacemos la propuesta, y si la empresa la acepta, la acepta, y si no, pues seguimos, seguimos, seguimos viéndonos, sin prisa, porque lo nuestro es un negocio de volumen y de, y de medio plazo. Visto esto, y de verdad no penséis que era un, un no penséis que era un, un, una era publicidad, sino era, es que muchas veces me dicen, pero vosotros qué hacéis aquí, ¿vale? Pues simplemente para que lo sepáis. Ese es el tema. Entonces, fruto de esto, pues ya os digo, tenemos tener como 80 o 90 clientes que para nosotros clientes son el que ha contratado, porque contratar vemos y tenemos muchísima relación con muchos que todavía no son clientes a los que les ayudamos y demás, ¿vale? Entonces... Por, dar algún, por generar y, y, y comentaros algunas cosas y sobre todo por estructurarlo, nosotros cuando hablamos de las compañías lo dividimos en tres partes, ¿vale? Y veréis que no, no hemos descubierto el Mediterráneo. Lo dividimos en a qué se dedica la compañía, corporate, qué estructura tiene la compañía, perdón, el, el business, el negocio, qué estructura tiene la compañía, el corporate, y esa compañía cómo se relaciona con su capital, el equity, ¿vale? El, el negocio... La, la, la estructura y el equity. Nosotros del negocio hablamos poquito generalmente, ¿vale? ¿Por qué hablamos poco? Porque si yo le tengo que hablar a alguien como vosotros del negocio, podemos hablar sobre darle una vuelta al modelo. Podemos hablar sobre, oye, quiero que me pongas en contacto con este socio, que... pero el negocio, vosotros, o sea, los, estas empresas suelen están en la punta de la... ¿no? Pero ¿sí me sirve esta estructura para comentaros... Cosas, ¿no? O comentaros lecciones aprendidas. La primera que me gustaría hablar es de la figura del empresario, ¿vale? Eh, sobre todo, ojo, eh, yo voy a hablar del momento del crecimiento. Por tanto, o sea, hablo del foco de cuando ya tengo un una atracción y quiero crecer, ¿vale? No, no en fases ni anteriores, ni cuando yo crezco y quiero ser más grande, no. Me foco en el, me, me pongo en el entorno en el que entiendo que estáis vosotros, aunque la verdad es que sois, también tenéis cierta heterogeneidad, ¿no? El primer punto, cuando vemos que la compañía ya tiene cierto recorrido, es que el empresario puede llegar a ser el peor enemigo del crecimiento de la compañía. ¿Vale? ¿En qué, ¿A qué me refiero esto? En muchas ocasiones hemos visto empresarios que han lanzado la empresa, vendedores, y que la empresa va creciendo, pero ellos siguen teniendo un control excesivo sobre él. Y, y yo generalmente suelo decir que, que cuando uno se da cuenta de que necesita un director general, es un paso enorme en la evolución de su empresa. O cuando uno necesita un consejero delegado. Es decir, a, a mí me gusta mucho la estructura muy básica. O sea, hay estructuras que se han ido complejizando a lo largo de los años, pero que si tú las coges, te, ves que te funcionan muy bien para este tipo de procesos. Y es la propiedad, la administración y el, el día a día de la gestión. Los dueños son dueños. Ellos eligen a un consejo de administración, o a un administrador único, que es el que gestiona, el que, el que administra la empresa. Y luego tú tienes gente que saca el día a día. De hecho, lo ideal es tener... ¿Por qué? Porque el consejero delegado, su objetivo a medio plazo, es que la empresa dure y repartir dividendos. Mientras que el objetivo del director general es dar bonus. Si tú los tienes todo mezclados, eh, eh, alguna de las partes... O no te va a funcionar, sobre todo si empiezas a crecer en tamaño. Por lo tanto, cuando el empresario se da cuenta, y ojo, si necesitas un consejero delegado y necesitas un director general, entonces lo que te has convertido es un dueño. O sea, lo que eres es, digamos que tú ya has dejado las manos, eso no entro en el tema, no suele ser habitual, ¿vale? Pero yo, yo sí, sí, es una cosa que, que, que sí quiero compartir con vosotros de experiencias, ¿vale? De, de decirle muchas veces al, al, al empresario, saca, saca la empresa de tu cabeza, que no seas, que no seas un, un, una caja negra donde todos te preguntan porque no saben cuál va a ser el output, ¿vale? Cosifica y, y, y a lo mejor es el momento en el que tú tienes que pensar a dos años, a seis meses, y hay alguien que tiene que estar buscando que la gente reciba bonos, ¿no? es decir, que se cumplan los objetivos. Eso respecto al, al tema de, de otra cuestión centrada en el empresario. Eh, es importante eh, empezar a pensar, sobre todo si la empresa crece muy rápido, en el tema patrimonial. Yo os animaría a que penséis en el tema patrimonial. Sobre todo si la empresa cre crece muy rápido, porque nos hemos, yo me he encontrado auténticos dramas de gente que de repente ha tenido un éxito, o ha tenido una entrada, o ha tenido un, cas un casado, y, y, y ha hecho el tema patrimonial, el tema impositivo y demás. El tema tuyo como propietario, creo que a medida que vayáis creciendo... Creo que no, no, no está mal tenerlo, tenerlo en la cabeza. ¿no? Eh, y luego, el tercer elemento que yo os diría es, que en esto sí es verdad que es una cosa que nosotros hacemos, es el concepto de la proyección de empresa. Y os diré a qué me refiero con esto. Nosotros identificamos desde el principio que lo que se suelen hacer son eh, planes de negocio. Y eso está muy bien, y eso viene quizá de la experiencia del management en compañías muy grandes, donde las compañías se tenían que centrar en que el negocio creciese. ¿Qué es lo que nosotros identificamos desde el principio? Que estas empresas, lo que es el negocio, lo que es la estructura y lo que es el capital, está íntimamente relacionado. Y además, siempre generalmente con una ambición a medio plazo, que solo es dos, que solo puede ser dos, o solo puede ser dos, o eso es lo que nosotros queremos, que es o vender... O jubilarse con la empresa porque es el amor de tu vida. La gente, muchas veces, los empresarios cuando les preguntamos tú qué quieres hacer en, en, con tu empresa en 3-5 años, dice crecer. Pero eso es como decir qué quieres hacer y decir qué quieres ser feliz. O sea, ¿crecer para qué? Crecer porque es tu, es tu mundo, crecer porque quieres vender y montar otra. Luego si vienen con el dinero ya vemos qué hacemos. Pero porque en función de lo que tú quieras hacer... Todo lo demás es distinto, no es ni bueno ni malo. Si yo quiero vender la compañía, la estructura que tengo que montar, eh, cómo tengo que generar el negocio, cómo tengo que relacionarme con el equity, con la propiedad, y con... no tiene nada que ver. Si yo lo que quiero es, pues estoy feliz en, este, en esta empresa y seguir para adelante. ¿no? Tengo varias cosas más, pero no, no, como os decía, no, no, no querría acaparar yo la atención. La, la... Eso respecto a reflexión sobre la importancia del empresario, del empresario o la empresaria. Es muy importante, es el eslabón más débil, generalmente. Esencialmente por la soledad y porque tiene una capacidad de, de tumbarse su propia empresa. Por eso, nosotros, una de las cosas que, que hemos hecho hemos, es escuchar y, y, y acompañar al empresario. De hecho, nosotros tenemos un proceso de aceleración en una fundación, la Fundación 11 y el proceso de aceleración no es el proceso de aceleración tipo, es vamos viendo a los empresarios cada mes, cada tres semanas, y vamos viendo cómo evolucionan Es cierto es una fase más inicial que la vuestra, pero bueno, es un, es, un, es un foco en el que nosotros creemos que es muy relevante, ¿no? En respecto a lo que es la empresa, la estructura, ¿no? el, digo, respecto al negocio, si queréis alguna cosa de cómo hemos visto evolucionar negocios o experiencias en el negocio, podemos hablar, ¿vale? Pero yo ahí lo único que he aprendido son las tipologías de empresas distintas de lo habitual, pues la que quiere generar un estándar, ya os digo, es muy habitual. La que quiere generar un estándar. No, hay un negocio donde hay una ineficiencia, yo quiero solucionarla. Pero ahí no. Nosotros solo le decimos, en función de cómo está empresa, y hemos visto seis más o siete, lo normal que han hecho después es esto. Y les ha ido así. Tú verás si es lo que te interesa. Tío. Respecto al tema de la empresa en sí misma, de la, de la, de la estructura, del corporate, ¿no? que es lo que nosotros, yo es lo que me siento sobre todo más cómodo, más cómodo hablando. ¿no? Fundamental, fundamental, fundamental. Los números. Los números. Números, números, números para todo. Un director financiero de confianza. De confianza. Y números para todo. Para todo. La creación de los números, mi recomendación es que sea de lo más sencillo a lo más difícil. Es decir, yo quiero generar un, un ingreso, que siempre el ingreso es eh, facturación. Gastos variables, margen de contribución, menos gastos fijos, resultado. Sin grandes estructuras financieras, con ese modelo, y luego ahí ya metes todo. Como te haces, todo lo que quieras. La, que todo el mundo en la compañía entienda cuál es el modelo económico de la empresa. Esto, y ahora ya si os hablo incluso desde mi experiencia como empresario en los últimos cuatro años, es fundamental porque entonces la gente sabe lo que importa y lo que no importa. Oye... ¿Qué es más importante, facturar o producir? Pues mira, pues depende del momento. Tú sabes que si facturas al mes, si, facturas, si retrasas la facturación porque estás con un. pues estás, estás financiando a tus clientes. Sí, entonces, muchísima visión de los números. Y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. Por supuesto, el concepto del circulante del cash flow. Yo tengo un compañero en, en el que da. Que da que es compañero del, del claustro, porque yo, yo, yo formo parte del claustro, bueno, doy clase en varias, varios sitios, en el IE, en el IE, en el en, en el CEU y demás, pero de la que soy, digamos, participo más es en la Escuela de Organización Industrial, por eso voy a Sevilla con, con cierta frecuencia. He ido a Granada, a Málaga, he estado... Y, y él dice casi skin, no, él no dice casi skin, él dice, el cash flow es Dios, ¿vale?, de hecho, es muy habitual, tremendamente habitual, esta mañana he estado con una empresa, que el problema que tiene es que va a buscar, quiere buscar socios para, para fondear, para financiar seis meses. Y para eso vas a buscar un socio que va a estar toda la vida contigo. Por lo tanto... Todo lo que es el concepto del, del circulante, todo lo que es creo que es fundamental. Venta, facturación y cobro. Venta, facturación y cobro. Venta, venta, producción, facturación y cobro. Y toda la empresa que sepa cuáles son los números. No digo, no la información, eso ya dependerá de lo transparentes que queráis ser. Pero que sepan cómo es la estructura financiera de la compañía, ¿no? Y yo os animaría, en la medida de lo posible, a que hagáis el, hagáis reporting, o sea, como si, no sé qué estructuras tenéis, muchos de vosotros estaréis, tendréis participar, o sea, seréis eh, empresas participadas de fondos o no, aunque no lo seáis, aunque, obligaros al concepto del reporting, aunque sea reporting muy sencillos, o sea, entendéis lo que quiero decir con el reporting, ¿no? O sea, dar, dar, eh, o sea, justificar, aunque no te haga falta, ¿por qué?, porque si creces mucho y vas a tener que meter gente, el reporting es, es una cosa que, si naces con él es maravilloso, si lo quieres meter luego, es un Cristo, porque la gente piensa que no sirve para nada. ¿Vale? Me siento así un poco que vosotros tenéis mucha experiencia. Yo comparto lo que, te, lo que sé y demás, ¿vale? O sea, que no pretendo dar ninguna lección, solo experiencias de estos, de estos años, ¿no? Más cosas que quería comentaros. Yo creo que con eso de, del tema de la empresa, sobre todo. El, el concepto de los números en todo su sentido es relevante. Y os animo, os animo a, a otra cosa, por favor. Prestarle atención y tiempo a las subvenciones. Subvenciones, ayudas, deducciones fiscales... Es, es dinero de abajo. No sé si me explico lo que quiero decir con el dinero de abajo. O sea, es dinero que entra directamente abajo. Hay infinidad... Os animo a que busquéis gente que busca eso. Que, porque hacerse experto de eso es, como, es una cosa dificilísima. Hay un montón de... Unos son mejores, otros son peores, como cualquier asesor. ¿Vale? Pero eso es, eso es fundamental. Hay un montón, pero un montón, de verdad. Y además, informaros y que haya alguien, hay gente que va a éxito. Ese dinero entra abajo. Para que os hagáis una idea. Yo eh, veo, eh, propongo... El Departamento Financiero, presupuesto de ayudas anual. ¿Qué presupuesto de ayudas tengo anual? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el Departamento Financiero no tiene, no tiene presupuesto de ingresos. Claro que lo tiene. ¿Qué? Además es un ingreso. Más, más cosas que quería compartir con vosotros. Hemos dicho el tema de la empresa. En el corporate está la empresa, la parte fundamental para mí, la fundamental. Una empresa son ventas y, y financiero. Ventas y financiero. La producción, pues será aquí, será allí, la hará uno, la hará otro. Aunque seas el... Solo lo hagas tú, ventas y financiero. De temas comerciales, si queréis hablar más adelante, pero que si no me voy a enrollar y, y estoy incumpliendo mis, mis compromisos. El tema del equipo. Tres o cuatro cosas. Eh, lo primero, en el momento de crecimiento en el que estáis, Gestionar las expectativas de la gente que viene con vosotros que probablemente tenga que vaya a tener una contratación por arriba. ¿Vale? O sea, gente que, que estaba en un punto y que a lo mejor hace falta otro tipo de profesional que a lo mejor va a tener que ser responsable suyo. Eso hay que gestionarlo muy bien. Eh, yo he visto empresarios que hacen una cosa muy buena y es, aunque fuese así, seguían teniendo una especie de consejo paralelo, no sé si me explico lo que quiero decir, porque además ser gente que está muy fidelizada y que te da puntos de información en la compañía, ¿vale? Pero eso es un punto muy relevante. Primero, el tema, segundo, por supuesto, el tema de los KPIs. KPIs para el equipo, para todo el mundo del equipo. Todos los equipos, esto que estoy diciendo, algunas son novedades, pero de verdad, algunos os parecen novedades, pero yo me encuentro todos los días y este como, no, sí, sí, los vendedores todavía y los demás. En el tema que os decía de números, y no me quiero meter ahí, muy interesante que el, el modelo financiero no es solo para ingresos, por ejemplo, es para producción. ¿Cuál es tu máximo de producción? ¿Cuál es tu pico de producción? Es decir, entraba el tema de los números. ¿vale? Objetivos, KPIs, tema de, de, de, de ojo en el proceso, que hay gente que va a quedar por debajo de los nuevos, cómo lo gestionas, muchos se van. Y, y, y otro, otra cosa muy importante... La experiencia que tenemos es que los equipos fundadores, equipos, no empresarios, los equipos fundadores tienen un enorme, un enorme compromiso. Eh, hay que gestionar las expectativas, porque una cosa es el trabajo, otra cosa es el, el órgano de administración y otra cosa son los dueños. Y hay gente que asume como propia la empresa, pero eso hay que gestionar las expectativas, porque la, la empresa es de los dueños. No. Tú puedes pensar que la empresa es tuya. Luego tienes mil formas. Las, las acciones, las participaciones, las, las opciones sobre acciones, mil formas. Eh, eh, shadows, lo que tú veas. Pero hay gente que, que llega a un punto en el que dice, yo, con lo que yo he dado por esta empresa, es muy interesante gestionar eso y ser muy sano en la comunicación. Porque si no ahí se generan, yo he visto auténticos dramas de que de repente uno le ha dicho a un empleado, oye, quiero darte acciones, ¿cuánto crees? Y le decía, el 30% de la compañía. Y lo que os digo es un caso concreto, ¿eh? Dice, ¿cómo que el centro? Sí, hombre, que sin mí no lo hubiese conseguido. Yo no entro ni mucho menos si lo hubiese conseguido o no. Pero eso es muy interesante, sobre todo en procesos de crecimiento. Dos cosas más. Bueno, aparte de la comunicación, que creo que eso ya es bastante obvio, eso es bastante viejuno quien no lleva a cabo la comunicación en todas las líneas, eh, también esto sonará el concepto de huir de los títulos, a huir de los títulos hay muchas funciones dentro de las startups para las que no hay título, ¿vale? eh, ya empieza a haber compañías que seleccionan gente para trabajar en compañías que crecen rápido, ya empieza a verlas, yo puedo dar dos o tres, tampoco quiero hacer publicidad, pero empieza a ver especializados en, en este tipo de. Eh, hay que tener mucho cuidado o sea, con los, extrajes, los fichajes estrella. Esto es un punto muy interesante. Los fichajes que gente que viene de organizaciones donde, donde no, no llenaba ni las hojas de la impresora, ¿vale? O sea, la impresora siempre tenía hojas. Vale, entonces llega a un sitio donde no es que no tengas la impresora, es que tienes que irte tú a comprar la impresora. ¿Vale? O sea, es muy importante el concepto de fichaje estrella. ¿Por qué? Porque las compañías de este tamaño, en mi opinión, tienen que tener el mismo nivel de excelencia que las grandes empresas. La excelencia no es una cuestión de tamaño, ni la excelencia en el trato. Ni la excelencia en los objetivos, ni la excelencia en la, en la estructura financiera, ni la excelencia en la estructura comercial. Ni... La excelencia tiene que ser la misma, que es nuestra esperanza en el crecimiento del tejido empresarial, la excelencia del empresario en sus, en sus demandas y de sus equipos en sus, en sus contribuciones. ¿vale? Pero que sepa dónde viene. De verdad, es muy habitual. Y el problema de esto es el tiempo que has perdido buscándole... El tiempo que has perdido eh, adaptándole y el tiempo que has perdido saliendo. Que no suelen ser salidas, tú me dijiste, yo te dije. Ojo con los fichajes estrellas. Y por último, un tema que a mí no se me habría ocurrido, pero que es muy interesante. Atentos al talento senior. Hay muchísimo talento senior muy interesante para compañías de este tamaño. Muchísimo talento que está prejubilado, que está jubilado y están deseando literalmente y en todos los ámbitos. ¿eh? yo tenía que apuntado cuando me preparaba esto, me da igual. Ya sea para un ámbito directivo, ya sea para un, un ámbito, yo creo bastante en los, en los y ahora hablaremos del concepto de asesor. Creo bastante en la gente que no tiene por qué estar en nómina. O sea, no necesariamente tiene que estar. Creo mucho en, la, en los, en el concepto de si yo tengo un, un director, eh, eh, bueno, os contaré. Creo mucho en los interim, mucho Creo mucho en, en el interim que viene a ayudar a alguien que viene en la empresa a crecer, ¿vale? O sea, ¿Me entendéis lo del interim management? es gente que viene a desempeñar durante un tiempo, crearte una función y luego viene otro, ¿vale? O sea, y ahora hablaremos sobre el concepto de los asesores, que diréis que yo, estoy, que yo tengo ahí interés, porque nosotros somos asesores, pero, pero bueno, yo lo tengo escrito hace mucho ya de eso. Y, y, y poco más, talento senior, objetivos KPIs, no títulos... Ojo, fichajes, fichajes, estrellas y excelencia. Y ojo, el exceso, el, la hipervinculación que genera, genera auténticos enemigos eh, por ahí. ¿vale? Voy terminando. Los asesores. Eh, creo que son fundamentales los asesores. Entonces, hay dos tipos de asesores. El concepto del Trusted Advisor, que es el asesor en quien confío y el, y el, mejor dicho, la idea es buscar asesores que sean Trusted Advisors, no proveedores de servicios. O sea, es decir, el asesor debe ser alguien que conozca tu empresa, te conozca a ti y sepa lo que hay e invierta tiempo en conocerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si necesitas un asesoramiento fiscal, lo vas a tener. Se supone que pagarán más si vas a un tipo de sociedad que se supone que serán mejores y os diré, hay un trabajo enorme en el mundo de las medianas y pequeñas empresas de crecimiento de elevar el nivel de, de los asesores. También os digo porque los empresarios les pedían las cosas que les pedían. Yo he hablado con asesores a los que le decía, pero pero ¿cómo, ¿cómo das un asesoramiento tan, tan, tan limitado? O sea, tan poco creativo. Porque tú no eres así. Y me decían, a mí yo doy lo que me pide el empresario. Porque si no, luego, yo soy creativo, le doy dos o tres acciones, elige una, se equivoca y la culpa es mía. No. Entonces, yo transmitiría el concepto de asesores como, como gente que se involucra en la empresa. ¿Y qué asesores tiene que tener uno? Y luego, generalmente, puede ser muy interesante el que tengas un asesor de cabecera. Alguien que te conozca desde hace mucho. Si ese, si ese puede, además, conocer de alguna área concreta de la empresa, mejor. ¿Dónde voy? Por ejemplo, en mi caso, bueno, en mi caso es un poco extraño porque yo tengo varios, varios, varios gorros, ¿no? Pero sobre todo al principio, al principio cuando yo empecé a dedicarme a esto, yo, yo, yo soy abogado, yo vengo del ámbito jurídico, bueno, ahora no lo sé, es cierto que en mi caso yo pues, un un máster y demás, pero yo empecé a, relacionar, a crear esta relación desde el punto de vista jurídico. Yo me acabo convirtiendo en varias compañías en, en una especie de asesor del que llamas para ver qué le parece para evitar esa soledad, pero además tiene un toque jurídico. No sé si me estoy explicando. O sea, es decir, si ese asesor además puede tener una, un conocimiento de un área, siempre será más, aportará más que el concepto de mentor. ¿vale? Yo el concepto de mentor lo veo en fases muy concretas. El siguiente que veo es el concepto del trusted advisor, del, del asesor de confianza. Entonces, ese digamos que será uno, el, el que está conmigo, pero todos los asesores, yo os animaría a que se integren como parte del equipo. No os podéis imaginar cuando en una empresa que crece, no, no os podéis imaginar, seguro que lo habéis vivido y lo habéis involucras al, al asesor, es que te vende. De hecho, yo a mis asesores, en la empresa que dirijo, les pido que me vendan. Nosotros hemos creado una startup, y aquí sí que voy a hacer la publicidad, porque esto no puedo evitarlo, que se llama tuimpresoraonline.com. Que es, queremos que nadie vuelva a comprar una impresora. Ni las empresas, ni las particulares. Te metes en tuimpresoraonline.com y lo recibes en 24 horas. Así que todo lo que no sea un, un súper urgente, y, y además está hecha para dejar de imprimir. No está hecha para imprimir, está hecha para que nadie imprima ya porque evites la impresión compulsiva tanto en las empresas como en las casas y que cuando lo necesites, pues mira, si es muy urgente pues te bajas, pero si no, ¿para qué? Lo recibes en casa y a unos precios espectaculares. Pero bueno, esto último sí que me ha quedado un poco publicitario. ¿Dónde voy? Era a lo que me interesa. Yo a mis asesores, a mi creativo, a mis fiscalistas, a mis abogados, a todos les digo, oye, ¿quién conocéis que le puede interesar esto? Y he tenido contactos en grandes empresas por mis abogados. Bueno, mis, acasores, mis abogados es, es Price, ¿no? Pero he tenido contactos en grandes empresas por, mi, por, por, por el equipo creativo. Oye, qué fulanito, pues claro. Si es que forma parte del equipo. Si es que el, eh, la, por, ejemplo, por ejemplo, el concepto de la iguala, el concepto de la recurrencia, el concepto de las horas, no el concepto del servicio. O sea, potencia muchísimo. Por lo tanto, yo os animo muchísimo a que. Eh, no tengáis proveedores y tengáis asesores, en la medida de lo que veáis. Crecen con vosotros y son de una fidelidad absoluta y vosotros con ellos. De hecho, por eso nosotros en el área empresarial autoconcepcional tenemos cierto éxito, porque invertimos, invertimos, oye, te hago caso, te pongo en contacto, tal, tal, tal, y luego la gente responde. De hecho... Llegamos a plantearnos si teníamos que tener algún, algún acuerdo de exclusividad. O sea, yo te dedico, te presento a Juanje, te presento a 50 personas, luego tal, y luego tú te vas con otro. Pues yo ahí les dije, no pasa nada, que por uno que se nos vaya no le vamos a, a hacer contratos a los demás, porque creemos que no es interés. ¿no? Termino, y ahora sí que termino, termino de verdad. El tema de la inversión, el tema de los socios. Creo que a vosotros en el momento en el que estáis ya no tengo que deciros nada sobre los, los socios y los inversores. ¿Vale? Socio es un compañero, no es un banco. Y el, el inversor debe ser alguien a quien yo le permito entrar. Que tiene la suerte de entrar en mi empresa. Esa es la visión con la que yo buscaría dinero, siempre. Y si puedo evitarlo, o sea, mejor dicho, no se puede evitarlo. Primero, el dinero que necesite al milímetro, al céntimo de euro. ¿Por qué? Primero los inversores. Valoremos que necesito un compañero. Si necesito dinero para que entre y para que salga a X por, un financiero. Si necesito sabiendo los pros y los contras. Si necesito un industrial, un industrial sabiendo los pros y los contras. Pero compañeros, sé que hay veces que lo que necesitas es pasta porque te has quedado y Bueno, ok. Pero bancos, préstamos convertibles participativos, líneas de crédito, no pensemos la única línea de financiación si tenéis sociedades de responsabilidad limitada o de la que, que tengáis. Por lo tanto, ligar equity a dinero, a mi juicio, es un error. Equity es igual a socios. A socios que algunos duran poco y otros duran mucho. El dinero más caro, a mí cuando estoy asesorando una compañía, y me dicen, oye, por tus servicios, ¿por qué no eh, eh, damos equity? Le digo, no. Yo formaré parte de tu equity si tú me quieres como socio, no, no como retribución. <risa> no sé si me estoy explicando lo que quiero deciros. Es decir, el dinero más caro es el equity. Si no es así, yo a los, a los socios que van regalando equity. Uf, te llegan, eh, con una ronda de 400.000, tienen 14, 14 senior advisors, que entre todos tienen un 30% de la sociedad. Y le digo, pero que, es que no sé si eres muy interesante para, para, para la inversión, pero que además te han aportado capital. O necesitas 14. No, pero es que uno es el Otro fue, eh, vale, vale, vale, vale, vale, vale, pero dales un, una retribución pero tienen que ser socios, acompañantes, es que este tío lo quiero, este clave para, para esto, ¿ok? a comentaros muchas más cosas, pero, pero ya me, vamos, me he alargado más de lo que, y, y vamos, y porque, porque me contengo, lo estoy conteniendo, si no, aquí os contaría muchas cosas más, ¿no?